Queridos enemigos de siempre, dejo este mundo de dolor Nunca se olviden que el llanto de la gente va hacia el mar Y se hunde en el mar. Lo dijo el león. Manuel Santillán. Lo dijo el león. Viejo peleador de San Telmo. Lo dijo el león. Manuel Santillán el León. Lo dijo el león. Los oficiales que vieron morir a Santillán abandonaron la institución. Nunca más se subió de ellos el caso, no se habló más. Sin embargo, por el viejo Santelmo sucio fue dicen que un borracho murmuró llorando. ¿Las palabras que eran del León? ¿Y ¿Cuáles eran, Manuel? El León, Manuel. Se hunde en el mar Lo dijo el león Manuel Santillán Lo dijo el león Viejo peleador de San Lo dijo el león Manuel Santillán el león Lo dijo el león